Primer borrador de videomensaje a Bill Gates. Bill Gates escrito con V-I-L. Bill. Bill. Porque hay que ser muy Bill para montar este pifostio. Hijo puta. ¡Qué cabrón! ¡La te ha liado? ¡Qué peliculón! ¿Has metido, has metido a todo el mundo en, en tu película. El coronamiedo has estado comiéndote el tarro obsesivamente con tu película te has dado cuenta se ha dado cuenta se ha dado cuenta de que cuando cuando él estaba con windows cuando estaba con windows eh, vaya